Encantado de estar con los compañeros de, de siempre y, y bueno, os voy a contar, bueno como ya ha dicho Chus, eh, una aproximación a, la, a las emergencias. Hablo de la abordaje en emergencias y los diferentes tipos de escenarios para resaltar la, la idea de que la, la emergencia no se, va, no se improvisa. Vamos a, a pensar qué tipo de escenarios nos vamos a encontrar y cómo vamos a hacer frente en la preparación cuando, cuando estos eventos sucedan. Tenemos que tener en cuenta, por los diferentes aspectos, la respuesta externa, que será esa que habéis visto en la tele con las máquinas potabilizadoras empacándose en los Hércules y, y tendremos que ver también la respuesta, la respuesta interna de la población con la que vamos a trabajar. Normalmente, el mayor número de emergencias su suceden en países donde se prevén que va, van a llegar a esta, estas emergencias, ya sea por conflicto o sea por un desastre natural, sabemos que hay una cronicidad y, y eso se puede prever, pues a través de un buen análisis de contexto y del estudio de, las, de la viabilidad técnica de nuestras soluciones, sabiendo o midiendo la resiliencia de las, de las personas, porque si hablamos, luego hablaremos de Filipinas, un contexto como, como el de Filipinas, que sufre más de 300 eventos naturales al año, pues tiene una resiliencia y una capacidad de anticipación muy fuerte que tendremos que, que tener en cuenta a la hora de de pensar cómo vamos a complementarla con la respuesta externa y también la respuesta interna, qué capacidades tenemos en la población, qué tipo de organización hay en la población que puede tener un, un, un input en, en, la, en la mejor eficiencia de nuestra respuesta, que es un poco lo que veremos ahora aprovechando las fuentes tradicionales de agua. Y luego pues, también tener en cuenta los conceptos de eficacia y eficiencia, en una emergencia priori priorizaremos la eficacia, pero siempre puede ser eficiente, y a nivel de, ahí están los euros como siempre, pero en una, una emergencia pues normalmente eh, la, la capacidad que vamos a tener de financiera va a ser mucho mayor que cuando hablamos de preparación y son cosas que también hay que tener en cuenta a la hora de, de formular nuestros proyectos. Bueno, pues estamos en, en Filipinas, aquí podéis ver perfectamente un mapa mental que trabajaron nuestros alumnos de, de Alcalá Hacemos un curso de posgrado de agua en, en Alcalá y uno de los trabajos finales fue el análisis de estos tipos de, de fuentes que tenemos. Uno de los principales problemas a la hora de, de abastecer eh, de agua es en los entornos rurales dispersos, porque luego nuestro compañero Jorge Curroja nos contará qué tipos de sistema tenemos para la, la explotación de agua superficial, el tratamiento, pero cuando tenemos a esa población dispersa va a ser muy complicado llegar a todas esas, esas personas, entonces a través del análisis de las diferentes opciones pues vamos a, a considerar la, las, la, la, el aprovechamiento de pozos de ribera cerca de los ríos o cerca del agua superficial eh, instalar pozos o recuperar pozos para tener diferentes puntos de agua eh, distribuidos y no tener una concentración de gente que le va a, permit, le va a impedir otro tipo de actividades de, de, de buscarse la vida básicamente consideramos también pues la, la, el mandito, los pozos tradicionales, que, es, uy, este es, que son la principal fuente de, de abastecimiento de agua en, en los países en vías de desarrollo, cómo vamos a poder recuperar esos, esos puntos de agua tradicionales y la gente pueda volver lo antes posible a sus zonas de, de origen, lo antes posible a recuperar sus medios de vida y lo antes posible a, re, a recuperar también sus, sus pertenencias. Pues esta es el, el, la idea que, que pretende desarrollar este proyecto, aparte de otras ideas que también están en curso como es los sondeos profundos. Haremos también diferentes, bueno, diferentes escenarios dependiendo del nivel freático, dependiendo, dependiendo de la consolidación del terreno, pues optaremos por una, una técnica u otra. En, el, en lo que vamos a ver hoy, pues veremos esa rehabilitación de pozos tradicionales. El agua subterránea muchas veces directamente no se entiende o, o, o, o en emergencia tendemos a entender estas grandes máquinas potabilizadoras muy caras, muy complejas, que tienen un coste muy elevado y muchas veces nos olvidamos que el agua subterránea está ahí, que es aprovechada durante todo el año y que hay una, un potencial enorme para, para usarla incluso en emergencia. Miren aquí en una, la concentración que se produce en los puntos de, de abastecimiento. Este tipo de concentraciones hay que evitarlas porque... Se produce un caos, eh, las personas más vulnerables no van a tener acceso a, a sus puntos de agua, se producen pues, eh, mafias en torno al comercio del agua, vendedores de agua privados y desplazamiento de personas hacia los puntos de agua seguro. Eh, estamos hablando, del, como decía antes, del, del recurso tradicional, el recurso que existe en casi todas las comunidades, que lo vamos a aprovechar. Después de un desastre, el agua de esos puntos tradicionales va a estar contaminada y simplemente la tenemos que, que recuperar. Esto es un pozo típico que estamos re recuperando, pues, un pozo con, con filtraciones, con, con exposición a, a la contaminación y que, por tanto, puede ser una, un, un centro de dispersión de la, de la enfermedad. Y aquí veis también un mapa de zonas inundables pues tendremos que considerar dónde vamos a instalar nuestros pozos o nuestro plan de contingencia dónde pueden estar localizados los pozos para eh, optimizar el servicio de las personas que van a estar en el, en el diámetro de estos pozos y la localización de los mismos en zonas seguras que no sean inundables. Este es un pozo tradicional, el pozo tradicional pues hacerlo sellado con garantías de que no va a tener contaminación en hormigón o en piedra pues nos va a llevar de media como un mes en emergencia no podemos considerar eso pero los, lo, lo importante que tenemos que asegurar es el sellado con los, lo, con los anillos el hormigón lo descartamos por eso hemos trabajado est bueno estos son los anillos de hormigón en un trípode este tipo de construcción no es muy muy viable en una emergencia desarrollamos un casing alternativo un intipado alternativo que permita que se transporte fácilmente que se instale en, en menos de un día y que, y que sea flexible. Pues Aquí veis el entibado montado en polietileno y aquí lo que ocupa. Se, se transporta en plano, en láminas y luego se monta en terreno, como luego veremos. Este proyecto surgió con una colaboración con la Universidad Pública de Navarra y con los fondos del gobierno de, de Navarra. Y aquí vemos la prueba de, de campo en un pozo ribera en la isla de Mindanao en Cotabato en el municipio de Tamontaca. Voy superadísimo de tiempo, ¿no? Me he acelerado como si me. To... A ver... Pues como decías, es en... Esta es la primera idea de, de los pozos, la idea que, que, que teníamos en mente. Eh, la, la idea de hacerlo en, en Filipinas es porque ya llevamos mucho tiempo trabajando allí, conocemos muy bien lo que decía antes de la resiliencia y los tipos de desplazamiento que, que se suceden, sobre todo en Mindanao, por conflicto y de desastres. Hablamos de 95.000 personas de, de desplazadas de media. La zona donde vamos a trabajar es una zona inundable, pero que además está afectada con el conflicto, aunque bueno, la buena noticia es que ahora están en el, el proceso de, de paz bastante avanzado. Y este es el río que pasa cerca de la, de la comunidad con la que estamos trabajando. Vamos a recuperar un pozo que hay cerca de, de una escuela. Las láminas se pueden producir a nivel local y se llevan en cualquier tipo de, de transporte. Se pliegan, como veis en la, en la foto, y, y se instalan dentro del, del, del pozo. El nivel freático en las zonas de desplazamiento, en Cotabato, por ejemplo, pues suele estar a unos 14-12 metros de, de profundidad. Y la excavación o la rehabilitación de, les, de estos pozos, se puede, la excavación en un par de días y la rehabilitación en un día. En este caso fue una mañana al rehabilitar el pozo de la escuela. A ver si vemos ahí el, la instalación del, de los anillos de captación. Es un anillo, un anillo doble que lleva una grava dentro, el gravel pack, para permitir la... La, la, para evitar la entrada de sólidos en el, en el agua y después sobre estos anillos de captación irán los anillos ciegos que van a permitir el aislamiento de, de la filtración superficial. Las láminas se montan, se pliegan, tienen unos, unos anillos que es los que permiten conectar unos con otros. Este, esta prueba se hizo hace dos semanas en, en Filipinas. Es el montaje de un anillo de captación. Y ya está. Pues muchas gracias.